Este, bueno, pues ya son más de las once de la mañana, las once cinco, casi las once seis. Y así vamos a, a empezar esta, esta sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, compartiendo con nuestros eh, seguidores por eh, Facebook Live y posteriormente eh, por YouTube eh, en el canal del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Hoy tenemos un invitado especial... Alguien que es muy amigo del, del observatorio, Fernando Revilla, el contador Fernando Revilla, quien ahora este, eh, es integrante del Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato y con quien vamos a charlar sobre el tema del impuesto predial en, en Guanajuato. Y pues este, también le doy la bienvenida a Carlos, que ya está aquí y conforme de, uh, vayamos avanzando se va a ir incorporando más compañeros del observatorio a esta sesión bienvenido este Fernando este que ojalá que podamos nosotros ayudar contribuir a que los ciudadanos tengan claridad en cuándo la autoridad eh, les está diciendo mentira y cuánto la, la autoridad está haciendo lo que tiene que hacer para que ellos puedan ejercer sus de derechos como ciudadanos. Bienvenido, Fernando, buenos días. Muchísimas gracias, Guillermo y Carlos. Les agradezco al Observatorio Ciudadano de Guanajuato esta invitación. Para mí es muy agradable estar aquí este, con ustedes. Los he escuchado en, en varias ocasiones y, y, y les admiro su, su, sus opiniones, la preparación que ustedes tienen sobre todos los temas públicos en la ciudad. Sí, muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Eh, ¿Sí se oye bien, Memo? Sí, bien, bien, bien. Okay. Es que está muy inestable el Internet. Han sido semanas muy complejas con Infinitum. Este, entonces, pues sí, eh, les pedimos que sean... Eh, que tengan en cuenta esta, esta situación técnica, no está en nuestras manos, algo está sucediendo en las líneas troncales de, de fibra de, de, de, de infinitum. Eh, pues sí, como habíamos platicado en esta reunión, lo que queremos revisar es el asunto del impuesto predial, que ya habíamos estado referenciando del de problema que veíamos venir en cuanto al cobro del impuesto predial. Y... Eh, de cómo está aumentando sensiblemente el cobro. Simplemente en cuanto a la recaudación, están previendo 13 millones de pesos más de recaudación que el año anterior. ¿De dónde van a salir? Pues evidentemente de los aumentos que va a haber encima de los contribuyentes. Y lo que habíamos estado comentando aquí desde el observatorio es de que eh, el asunto del cobro del impuesto predial no, no, no, puede hacerse en automático. Para que haya realmente un cobro, un aumento en el cobro, tiene que haber un avalúo, un avalúo presencial eh, para que éste se pueda dar. Y sabemos que esto no ha, no ha sido así. Incluso el catastro no cuenta con suficiente personal, ni mucho menos. Es una área este, muy abandonada del gobierno municipal, de un gobierno municipal que está esencialmente viendo cómo construye un museo de, para las momias. Eh, su, su trabajo, sobre todo, es eh, eh, viendo contratos de obra pública, organizando eh, fiestas y celebraciones eh, cívico-religiosas en el centro de la ciudad. Y esencialmente, eso es lo que está pasando. Tenemos aquí una, una, un, un pequeñísimo, una pequeñísima presentación sobre el impuesto predial. Eh, que, no, que no los engañen. Si no se notificaron la realización de un avalúo ni lo hicieron de manera presencial, no pueden incrementarte el impuesto predial. La que sigue, Memo. El impuesto predial requiere un avalúo de acuerdo al artículo 176 de la Ley de Hacienda para los municipios. Y este marca estos pasos que debe de tener el proceso. Se le tiene que notificar al contribuyente que se le va a hacer un avalúo cuándo, este, y a qué horas, qué fecha y, a qué, y en qué horario se le va a hacer. Eh, posteriormente, los evaluadores, los peritos evaluadores, tienen que ir a campo, o sea, tocarle en la puerta de su casa, entrar a su casa, ver el terreno, verificar cómo está, si hay cambios en la construcción, el tipo de construcción, si sigue siendo el mismo y sobre eso llevarse todos los datos para hacer una propuesta de avalúo. Y esta propuesta de avalúo que se hace ya desde las oficinas del catastro se le tiene que notificar a su vez al ciudadano, al contribuyente, para que vea en cuánto quedaría, según la autoridad, el avalúo. En el caso de no estar de acuerdo, evidentemente podría impugnarse y primeramente tener audiencia, eh, ver las condiciones y los argumentos del, del, del ciudadano y en caso de que esto no sea así pues irse a una, un litigio, porque si no, quedaría en estado de indefensión. Y por último, la aceptación de la impugnación de la propuesta, si es que hay impugnación, o si no, del, del, del, eh, del avalúo que se presentó. Y hasta entonces, a partir de ahí, vendrían los cambios en el cobro del impuesto predial. La falta de cumplimiento de algún paso del procedimiento ocasiona que se incumple con la fijación del valor fiscal y por lo tanto de la base gravable del impuesto, se lesionan los derechos de legalidad del acto fiscal, ¿por qué? Porque se le deja en estado de indefensión al ciudadano, se deja en indefensión pues a, a la ciudadanía y se actualiza el efecto de nulidad del cobro del impuesto. Este cobro es nulo y por lo tanto debería de ser eh, recurrido ante la autoridad, eh, en este caso, el, el, el juicio administrativo en el, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Eh, ¿La que sigue, Memo? Sí. La, la forma de defensa, esta es la última, es nada más esto, para iniciar ya la discusión. Pedir el avalúo que modifica el valor del terreno, cuando nos, van, nos, nos dan el cobro y me están aumentando sensiblemente ese cobro, o simplemente aumentando, pues entonces lo que hay que hacer es decir, a ver, dame el, el avalúo nuevo, pues ¿de dónde me sacaste esto? Entonces, pues seguramente no se los van a dar porque no lo van a tener, no hay problema. Este, en todo caso a partir de la denuncia la uh, autoridad tiene obligación de, de entregar el avalúo que se hizo y con ello también pues todos, todos los documentos que verifican que se cumplió el procedimiento que antes comentamos ¿lo puedes volver a poner Memo? Sí porque sí es importante y luego eh, es los ciudadanos y yo es trasladarse que bicentenario donde está el Tribunal de Justicia Administrativa, zona de eh, defensoría de oficio, porque el tribunal tiene una defensoría de oficio, o sea, no necesitan gastar en abogados. Pueden ir con los defensores de oficios a decirles oigan, me está sucediendo esto. Eh, la administración, el alcalde me está cobrando 300, 400 por ciento más de impuesto de, de, en el impuesto en el cobro del impuesto predial entonces pues aquí está mi, mi cobro no hay avalúo no me dieron avalúo y eso es todo lo que tengo y entonces a través del, de, de, de, de, del procedimiento ya eh, eh, judicial pues se llama a, al al municipio eh, se, a que rinda un informe presente el caso y se inicia el juicio. Normalmente estos juicios se ganan porque ya es muy conocido el tema. Es un tema muy trillado en el Tribunal eh, Contencioso Administrativo de Justicia Administrativa, perdón, y eh, seguramente se ganará y tendrá que echar para atrás el cobro que se está haciendo y volver a, las anteriores, eh, a los anteriores cobros. Eh, Aquí es importante y, es, y por eso quería esta... ¿Qué pasó? ¿Ya se salió otra vez? Sí, ¿entramos otra vez? Pues sí, porque ahí está el nombre de el, del director. El coordinador del defensor, sí. El, el coordinador es el licenciado Jorge Alejandro Esquivel Palomares, coordinador de la unidad de defensoría de oficio. Ahí está el número telefónico y la extensión donde se pueden comunicar. Es en el Parque Bicentenario de Silao. Ahí está el Tribunal de justicia administrativa y el horario es de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Vale la pena, pues, hablar con, con ellos, este, ir a que una institución hecha para eso, este, pues defienda, en este caso, a, a los contribuyentes, que a los cuales se les está cobrando injusta e indebidamente, con aumentos muchas veces de de, de 400 100%, 200% en fin, no hay bases para hacer esto si antes no hay un avalúo, y ahí la dejo para, para seguirle Sí Sí, bueno, y, y lo que se ve claramente de todo ese asunto es que tiene que haber un avalúo no puede ser que de manera automática todos suban X porcentaje o sí si ¿Sí es posible? ¿Sí? A ver, Elena, a Elena Castro. Sí, antes, antes, muy buenos días a todos. Este, yo quisiera comentar algo. Está muy interesante lo que Carlos nos dice y la verdad es importante que sepan. Pero hay tres momentos, o sea, y quiero entenderlo. Yo fui síndico en la administración donde se propuso precisamente... Este aumento más bien donde se autorizó este aumento. Yo lo voté en contra precisamente porque yo sabía que esto iba a subir. ¿Qué es lo que subió? Lo que lo que se propuso en ese momento. Lo que se propuso en ese momento era los valores catastrales máximos y mínimos, es decir, el metro cuadrado de tierra. Eso nos lo propusieron a nosotros en su momento y eso se votó. ¿Qué fue lo que pasó? Es que hasta ahorita se está reflejando y eso fue hace dos años. O sea, es hasta ahorita se les está reflejando. O sea, te están cobrando más caro el metro cuadrado de, de terreno. Ya no estamos hablando de la valor, estamos hablando del terreno. Eso fue lo primero. Luego, el 4% siempre se aumenta cada año. Bueno, eso ya lo sabemos, es el, el impuesto, la el actualización, el, la inflación. Ese no se está discutiendo, ese 4%. Todo el mundo sabe que cada, que cada que te llegue, por lo menos te van a aumentar. Y, no. este, y, el, tema, y el tema principal es que en su momento nosotros... Si sí, eh, se subió ese punto, se nos explicó que había sido un, eh, un despacho el que habías hecho ese estudio, así se nos, eh, nos dijo, que había, de veras, Carlos, y creo que también haces las mismas caras que yo hice, que se hizo un estudio, se nos presenta ante el ayuntamiento un estudio donde en ese estudio nos dicen, miren, pues es que ya se hizo el estudio, se contrató a fulanito de tal, este, el dictamen aquí está, y entonces, en base a eso, se hace el aumento. Eh, en ese momento, pues yo, bueno, yo lo voté en contra precisamente porque no vi elementos, pero pues por mayoría pasó. Y bueno, eso ya nada más es lo único que quería yo, este, eh, ¿cómo se llama? Comentar: es que sí se aumenta, pero no es que eso ya venía desde sesión de ayuntamiento, creo que fue en el 2020. ahorita voy a checar bien la fecha para para que la para tener. Sí, sí, pero a ver, ¿tiene facultades la, la autoridad para hacer eso? ¿Qué hizo? ¿Qué el artículo Fernando. de qué ley autoriza a la, a la autoridad subir sin avisarle a los ciudadanos? Porque la constitución dice muy clara que la base grabable es la base sobre la que se fija el, el impuesto predial. Entonces, este, pues, eh, eh, no, la autoridad no puede hacer más, a que, más que lo que la ley le autoriza que haga. O pues sea, ese principio de legalidad, ¿no? No entiendo por qué. Si la autoridad, va, eh, eh, basado en 20 estudios, dijera, hay que subir 50%, pues sí, está bien, pero eso, como me afecta a mi propiedad. Pues tiene que modificarse mi avalúo. No, no, no es el automático. Bueno, al menos la Suprema Corte de Justicia tiene varias jurisprudencias que ahorita mismo voy a, a, a poner para que para que veamos este esto que estoy diciendo, ¿no? Los impuestos, elementos esenciales de los eh, de los eh, impuestos, deben estar consignados expresamente en la ley. Así lo dice el artículo 31 constitucional. Y, y, y, y viene aquí la argumentación de por qué eh, tiene que primero este, existir la norma para que pueda después aplicarse a cada uno de los individuos, hacerse específico, pues. Yo creo. Ah, sí, perdón. Sí, Fernando, Fernando. Puedo, puedo opinarles aquí este tema Miren, hay, hay dos vías para que se actualice eh, su recibo de predial una por una valor y otra por la determinación automática aplicando los valores que señala la ley de ingresos a, aquí va a ser importante este tema eh, el artículo 162 y de, déjenme les comparto aquí este este este, este documento. Eh, Esta es la ley eh, de Asimba para los municipios y dice la base del impuesto predial será el valor fiscal, de los bienes inmuebles, determinándose de la siguiente manera, mediante el valor manifestado por los contribuyentes. Quiere decir, tú ya diste de alta un bien y señalaste que tenías tantos metros de construcción, señalaste que tenías tantos metros de terreno, o sea, ya diste las características de tu bien inmueble, a ese bien se le aplicó una ley de ingresos cuando inició y esa ley de ingresos eh, no se había actualizado, por lo menos la del municipio de Guanajuato, la del municipio de Guanajuato, desde el 2019, del 2019 al 2020 cambia, el 2020 al 2021 no cambia, ¿sí? Y el 21 al 22 sí vuelve a cambiar, ¿sí? Eh, ¿Por qué sucede esto? Bajo, la, bajo una lógica media curiosa eh, que están asemejando y aquí voy a estar de, de acuerdo con Carlos, aunque no tengo todos los elementos este, legales pero ellos están considerando que esto es como si ellos hicieran un avalúo remoto eh, un avalúo remoto que ya que, que sería inconstitucional este, que no te lo notificaran, pero yo lo separaría. Esto no es un avalúo. El primer, la primera fracción no, no considero que sea un avalúo porque están siendo los mismas, las mismas características del, del, del bien. Este, te están diciendo cuántos metros tienes construidos, cuántos metros tienes de terreno. Solamente aplícale un valor mínimo o un máximo de acuerdo a lo que te hayan determinado en el primer registro que tienes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú diste de alta un bien, se señaló que tú tenías un valor de 10 pesos. Y lo que noto en el cambio 21-22 es que a ustedes les aplicaron un 3.95% en todas las líneas de los valores catastrales. 3.95%. Aquí hay algo que nos debe preocupar que no tuvo un análisis de proporcionalidad, el impuesto, ¿sí? Este tema es una ocurrencia de, de decir, a ver, déjame ver cuánto le aumento a todos los renglones, sin analizar cómo les va a los ciudadanos para pagarlo. ¿Ajá? O sea, eh, ya, ya no importa si tienes o no tienes para, para pagar esto. Recordemos que los impuestos... Este, fueron evolucionando a través de muchos, muchos cientos de años y empezaron a considerar la capacidad de pago. Incluso muchos de ellos migraron a, a, a que se aplican únicamente cuando el ciudadano realiza ciertos eh, actos. Uh -huh. El impuesto predial, pues, también está sujeto a eso, o sea, hacia una propiedad. Sin embargo, Creo que el incrementar de esta manera la base, el 3.95 de manera lineal, pues no considera ninguna de esas proporciones sociales en, en, en Guanajuato, ¿sí? Cosa que sí considero el cambio en el ejercicio 2019 al 20. En el 19 al 20 eh, hubo diferentes porcentajes. Si ustedes comparten, si ustedes comp comparan, perdón, eh, las bases que había del 19 al 20, hubo diferentes porcentajes en cada uno de los renglones. Incluso se me hizo muy curioso porque aquellos que eran como eh, de zonas marginadas tuvieron mayor aumento, como queriéndolos traer a la economía este, eh, que estaba más fortalecida a la, los habitantes residenciales, etcétera, pero la que dice marginada, el renglón de marginados, se los traen y les incrementan, pero de manera sustancial, incluso veía ahí, ahorita le saco el porcentaje, más del 100% el valor catastral. Entonces, eh, eh, definitivamente creo que, que, que hubo un tema, si hubo un despacho, este, eh, licenciada, creo que habría que pedirle al despacho los papeles de trabajo los papeles de trabajo que se utilizaron para determinar esta base, porque el determinar 3.95% se me hace este, ridículo. Ahora, no creo que el 3.95% que se está incrementando sea lo que les va a generar la diferencia entre el 2021 y 2022. Van a venir a valuos, como dice Carlos, debemos de fijarnos. El, este porcentaje que les leo, que se, que se incrementó en los valores catastrales, no te incrementaría casi nada tu predial. Nada. Porque es 3.95 sobre el valor, y a eso aplícale los eh, porcentajes que señala la ley de ingresos. Uh -huh. Que son este, el 4.5. Déjenme les, eh, les digo aquí, estaríamos hablando de, Ay, bueno, eh, eh, ahorita se los, se los doy con mucha precisión, pero los porcentajes que se aplican del, del, este, del impuesto predial no les van a generar mucho cambio en estos dos incrementos. En donde les va a generar cambio, es en donde ellos determinen un valor diferente a través de un proceso viciado de avalúo. Ahí sí va a generar mucho, eh, mucha diferencia. ¿Y, ¿Y por qué lo van a hacer? Tiene dos opciones la, la, la, la autoridad. Uno, hacerlo por un avalúo presencial, ¿sí? Y otro, hacerlo por medios eh, o técnicas fotogramétricas, que es un sistema que se utiliza, por ejemplo, acá en la Ciudad de León, en donde se tiene un, una vista satelital y señala o estima cuánto del terreno que tú tenías ya construiste en adición o comparado con otra con otra fecha. Eso es lo que estima. Pero bueno, ambas ambas este, creo que tienen que hacer... Eh, o tienen que cumplir con este artículo 176, estoy en el 162, y si nos vamos al 176, que era el que mencionaba este Carlos, bueno, pues lo primero que te tienen que hacer es dar la oportunidad a que tú te inconformes. Ese es básico. En, toda, en todo acto de autoridad te van a notificar que vas a tener una afectación, que vas a tener una, un, un, un incremento en el impuesto que tú vas a pagar, y te debe dar un tiempo determinado para que tú puedas acudir al Tribunal de Justicia Administrativa. Lo puedes hacer de todos modos en el momento en que te enteres que te llega tu recibo y lo primero que te vas a doler, de lo primero que te vas a doler es que nunca se te notificó ese avalú. Eso es lo que este, quería comentarle, ¿no? Eh, oye, Fernando, ¿puedes poner el 162 otra vez? Sí, claro, claro, claro. Este, porque sí, sí, es, sí es importante este, revisar ese 162. Si se fijan, son tres este, tres eh, momentos. Este, el, la base del impuesto, estamos habla, hablando de la base gravable del impuesto. A esa base gravable o sea, al valor del predio junto con la construcción, si es que hay construcción, se le pone una tasa y de, esa, de, de, de la multiplicación de esa tasa por el valor sale el impuesto que hay que pagar. Estamos viendo uno de los elementos del impuesto, que es la base gravable que es el valor. ¿Por Porque lo importante de esto, hay que señalar que esto es un impuesto de los que se llaman impuestos ad valorem, o sea, se cobra en relación al valor del bien. Eh, por ejemplo, en el caso de los automóviles, en relación a la factura del automóvil, en este caso al valor del inmueble. Entonces, es problemático este impuesto porque hay que conocer bien ese valor y hay que tener muchas referencias para saber exactamente cuánto cuesta un bien inmueble. Entonces, realmente aquí al municipio le toca bailar con la más fea. Porque al, al Estado, por, con el IEPS, con el impuesto sobre la renta, con el IVA, pues realmente son impuestos que están muy claras las formas de, de, de pagarse. En cambio aquí hay que hacer un montón de cosas para tener una base gravable firme, cierta, justa, para poder cobrar el impuesto. Si se fijan aquí, eh, lo que nos dicen este, es cómo se determina el valor y no hay más que más que aquí nos, nos, nos lo dicen este tres casos porque la tercera está derogada mediante el valor manifestado por el contribuyente y eso es cuando ve el contribuyente y dice mi, mi inmueble cuesta tanto y, y a eso se refiere nada más la cláusula primera Fernando entonces eso es cuando ve el contribuyente y dice mi inmueble cuesta tanto o aquí está mi avalúo que yo tengo de mi inmueble órale esa es mi base gravable y sirva. la segunda es por avalúo por peritos certificados y autorizados por la tesorería municipal Sí. Carlos ahí sí. cuando dice eh, aplicando los valores unitarios de suelo y construcciones que anualmente establezca la ley de ingresos sí, sí. Ahí, sí este... pero es nada más cuando tú fuiste, cuando tú lo presentaste Fernando porque ve, ve, ve cómo está redactado, mediante el valor manifestado por los contribuyentes. Eh, eh, porque esto es muy importante, porque aquí es donde está parte de la trampa, porque te dicen, no, ya, pues nosotros cambiamos los valores y ya se fregaron todos. Eso no se puede hacer. No, no, no, no encaja con, el, con, con, con, con este enunciado del, del artículo 162, este primer párrafo. En el segundo es cuando te mandan a sus peritos para hacer la revisión y todo para reevaluarte el inmueble. Cada dos años lo pueden hacer. Este, eh, o bien cuando hay cambios, cuando hay obras, cuando hay un, un permiso, por ejemplo, de construcción, pues te pueden mandar eh, posteriormente a los evaluadores para ver qué fue lo que construiste y en cuánto, crece el valor de tu de tu de tu propiedad y en el caso cuarto por avalúo realizado por peritos certificados autorizados por la tesorería usando medios o técnicos fotogramétricos sí pero esto sirve para hacer el avalúo pero el avalúo que ya fueron a hacerte en el en el en el predio porque por uh -huh. ejemplo no hay capacidad del dron para saber qué tipo de construcción utilizaste, qué tipo de de, Materiales. de, de acabados tienes, etcétera. Eso solamente se puede hacer eh, físicamente. Y esta es precisamente la tensión que hay ahí. Es una tensión brutal porque el municipio seguramente pues, no le pone mucho, mucho estilo al asunto. Ellos lo que quieren es fijarte los precios que ellos quieran para cubrir sus necesidades y punto y aquí estamos ante un rompimiento al 31 fracción cuarta de la constitución que nos dice Memo que eh, es deber de los mexicanos contribuir de manera que proporcional sí. y equitativa al gasto público, se rompe como tú lo decías Fernando bien el, el principio de proporcionalidad en el impuesto, ¿por qué? porque no me están pasando bien mi, mi, mi, mi, mi terreno. Ahora, discúlpenme que me vaya a extender un poco, pero dándole vueltas a este asunto y analizándolo y estudiando un poquito, resulta que en Guanajuato traemos un grave problema, Fernando. Esto es bien importante. Yo creo que, que, que hay que resaltarlo mucho en esta, en esta ocasión. A diferencia de todo, de... de Estados, este, pues no nada más de punta como Nuevo León, como Coahuila, etcétera, sino incluso Campeche, Guerrero, en fin, hay una ley de catastro, una ley estatal de catastro para los municipios. Aquí no tenemos ley estatal de catastro. Hubo una iniciativa en el 2005 con Juan Carlos Romero Hicks y ahí se quedó. No tenemos la ley y esta ley es muy importante porque sería la que homologaría a todos los para que funcionen de una manera adecuada a nivel estatal. No la tenemos, nuestros diputados están más metidos en otras cosas que si el aborto, que si este, eh, se casan las personas del mismo sexo, eso los tiene preocupadísimos y es una cruzada pues este, legislativa <risa> para defender a la familia, etcétera. Pero asunto de estos tan importantes que regalan en los derechos de los individuos, es un, es un derecho humano, Memo, el derecho de propiedad, esto se nos olvida y no tenemos ley de catastro, incluso este, voy más allá. Hay municipios como el municipio de Tarimoro, como el municipio de Cuerámaro, que tienen su reglamento de catastro, Guanajuato no tiene reglamento de catastro el reglamento de catastro de León tiene cinco Carlos se te va la páginas. voz se ve con todo detalle todo el procedimiento catastral aquí no tenemos bueno a ver vuelvo a repetir se está oyendo bien perdón ahora sí, sí. ahorita ya Ah, ok, gracias. Bueno, pues no sé dónde, dónde se empezó a distorsionar con este maldito internet que tenemos ahorita, pero bueno, vuelvo a repetir rápidamente. El problema pero es que nena. en Guanajuato, en Guanajuato no hay ley de catastro, no hay una ley estatal de catastro, a diferencia de estados que tienen orden en esto. ¿Por qué? sobre todo por los amparos que ha habido en contra del establecimiento, no de las tasas, sino de los valores del suelo este, que precisamente están mal hechos. Eh, y ahí va sobre todo esta homolog homologación de los catastros. En Guanajuato no hay ley de estatal de catastros, pero peor tantito en el caso de Guanajuato Capital, porque Guanajuato Capital no tiene un reglamento de catastros. A diferencia de Cuerámaro, de Tarimoro, por supuesto Celaya y por supuesto León, el eh, reglamento de Catastro de León tiene 56 páginas. Este, están todos los procedimientos perfectamente establecidos de cómo se deben de levantar los valores del suelo, cuáles son eh, los eh, deméritos y cuáles, no son los incrementos y cuáles son los incrementos de los valores del suelo. Entonces estamos en una posición realmente muy, muy, muy, muy crítica en el caso de Guanajuato y que nos vengan a poner y aumentar sensiblemente el impuesto predial en esas condiciones, con esas inseguridades jurídicas que hay en Guanajuato, es realmente una injusticia que hay que ir a combatir al Tribunal de Justicia Administrativa. Esa es mi visión. Gracias. Carla quiere hablar, Memo. Carla quiere hablar. A ver, Carla. Hola, buenos días. Sí, bueno, a mí me gustaría nada más hacer un comentario con respecto a los avalúos de los que se refiere Carlos y Fernando. Eh, recordemos nada más que el último avalúo que se hizo con vuelo, con fotogrametría aérea, que es diferente a un dron, eh, que es un vuelo aéreo. Eh, se hizo en el 2012 más o menos y no contempla las partes, solamente contemplaba el centro de población de Guanajuato, no contemplaba así las comunidades aledañas ni las zonas de Valenciana, parte de Marfil, eh, zonas que están alrededor. Entonces, esto es muy importante también porque tendríamos que ver cuánto está pagando su hotel de predial también, ¿no? el hotel del presidente municipal y las propiedades que tiene por allá por Santa Rosa. Digo, ahora que tiene un nuevo rancho y estas cosas, pues no, no estaba contemplado en esa última actualización que se hizo de Catastro Municipal en el 2000, 2012 más o menos. Este, por otra parte, Carlos tiene mucha razón. en eh, La ley se establece que se deben de hacer visitas en las cuales se deben de ver las condiciones de la vivienda. No es únicamente ver por medio de una imagen satelital. La imagen satelital, si bien sí si nos da una referencia espacial de dónde están ubicados los predios, los predios no nos da las características físicas de los componentes de las casas habitación. Entonces es algo que se está violentando. Por otra parte, también se está violentando el derecho humano y bien lo decía usted, Guillermo, en el sentido de que los objetivos del desarrollo sustentable sí nos marcan eh, sustentabilidad para la, eh, y vivienda. Hay un hay un punto específico para la vivienda y no se están cumpliendo. Entonces vemos que hay una desarticulación entre los programas y lo que se dice que se hace, pero que realmente es todo lo opuesto a, a la sustentabilidad, porque la sustentabilidad no es nada más dejar los árboles crecer. La sustentabilidad es dejar tener una buena calidad de vida para todos los habitantes y no se está cumpliendo en el municipio de Guanajuato. Muchas gracias. Sí, gracias. Una pregunta. Sí, Piri, por favor. Ayer uh, platicaba con la ex síndica Marilena Castro. No, no mola tu cabeza, habla a de frente a la pantalla y ya. Ayer platicaba con la ex síndica Marilena Castro Cerrillo, en donde si no se requería para aumentar los valores catastrales a autorización del ayuntamiento. Ella me comentó que eso se hizo en 2018 le preguntaría a Fernando Revilla si tiene validez si esto así fuese que en el 2018 se autorizó este aumento catastral hasta ahí mi pregunta lo que pasa a ver, el, el valor catastral como tal puede ser autorizado eh, de manera incluso anual pero el que yo detecté de Guanajuato viene entre 2019 y 2020. ¿Sí? Ese es el último cambio que yo observo en los valores catastrales de la Ley de Ingresos de Guanajuato. Eh, ahorita en 2021 a 2022 cambian. Y aquí eh, me gustaría hacer este, un, una precisión en cuanto al tema de, de, de, de, de, del método por el que se está cobrando, y precisamente va a lo que dice Carlos, el 168, dice, solo podrá ser modificado el valor fiscal de los bienes por la manifestación del valor de los inmuebles de los contribuyentes cuando se produzca un cambio en cuanto al nombre del contribuyente. Quiere decir, si yo no manifiesto ningún eh, cambio, no me actualizas nada. Ahora, si no hay las causas... ...que se señalan en el primer párrafo de este 168, el valor fiscal únicamente podrá ser modificado por avalúo y tendrá vigencia por dos años. Este avalúo es muy probable que se aplique y que se actualicen los valores catastrales, que era más o menos a lo que este, nos íbamos a referir... ...y que lo estaban haciendo incorrecto porque lo estaban haciendo de manera automática este, sin, sin la visita, lo que decía Carlos, sin el 176, este, pero decía, cuando ya te toque en tu segundo año este avalúo para actualizar el valor fiscal de tu bien, es probable que te toque eh, la asignación de los valores catastrales de ese ejercicio, uh -huh. no de manera automática, ajá, sin embargo, eh, yo aquí lo que sí veo es que las herramientas eh, fotogramétricas que se estaban, eh, que se señalaban hace rato, eh, les están dando la pauta, si no hay una regulación, les están dando la pauta para estimar un promedio del resto de los metros. Eh, eh, digo, y, y no digo que sea correcto, Carlos, eh, eh, es esto, lo que se tiene que ver es que no vaya a ser que te estén viendo este, desde estas herramientas, porque en alguna ocasión me tocó estar en una exposición del, del tema de, de predial aquí en, en, en León, y nos decían, mira, es que ya aquí se captaron todos estos bienes, y lo que les vamos a mandar es el avalúo, ¿sí?, eh, de lo que nosotros consideramos que ya se construyó, Dijo, pues, ay, caray, eso más los permisos que solicitaron, etcétera. O sea, es sin la visita y eso violenta el proceso. ¿Sí me explicó? O sea, eh, definitivamente creo que las leyes señalan procesos que no van a ser factibles para realizarse. En León se hace, creo, eh, hasta donde yo me quedé, había cuatro segmentos, o, o dos segmentos, perdón en donde un año se hacía el avalúo en un, en un segmento de la población y el segundo se hacía en, este, en, otro, en otro segmento de la población para poder alcanzar a hacer estos avalúos o hacer las visitas de manera correcta. Si en Guanajuato no se están llevando a cabo o no hay personal, definitivamente no se les va a dar la posibilidad de incrementar el, la recaudación a través de estos medios, a menos de que cobre rezagos a menos de que les cobres a quienes no han pagado estos, este, estos impuestos. Eso es otra cosa, ¿no? Eso, eso ayudaría bastante. Pero si no es así y te empiezas a imaginar o, o, o a de, autodeterminar metodologías válidas, pues así no, así no va, este, eh, no sería constitucional, es a lo que voy. Si tú lo aplicas directamente al sistema, como lo tienes registrado, tengo tantos metros y lo, lo voy a multiplicar por esto, bueno, esa es la posibilidad de haber actualizado el valor de tus terrenos, pero eso no dice la ley. Por eso quería abonarles este, este 168, que es parte de lo que, de, lo, de, de lo que les serviría como respaldo para dolerse o para impugnar este incremento de prediales. Entonces, el incremento sí, previo en la... Guanajuato no tiene validez jurídica. Si no, no, se, hace ese avaluó, público, si no se hace ese avalúo, no. No tiene. Eso es lo que... Para que el público lo sepa. Y no fue consultado y no fue respetado el proceso. Porque además en Guanajuato, dice Carlos, no hay un reglamento catastral. Ahí ¿eh? que el señor presidente municipal está haciendo... Un incremento de acuerdo a sus necesidades presupuestales, pero jamás se ha cumplido con el procedimiento legal que establece lo que tú acabas de exponer. Yo creo que están en una ilegalidad lo que están pretendiendo cobrar. Adelante, nada, por favor. Ah, y ya, ya, ya ahora sí. Efectivamente, lo que están explicando de los artículos. Es muy interesante, pero aquí lo importante es, miren, fíjense, en el momento en el centro histórico les tengo una muy mala noticia, que ahí es donde pusieron el ojo del huracán en su momento, cuando yo estuve. ¿Qué fue lo que pasó? Decían ahí, es que hay muchos este, negocios en el centro histórico que se dedican a leer Airbnb y que pagan bien poquito predial. Entonces, en base a eso, vamos a sectorizarlo. Entonces, hicieron diferentes, imagínense qué, qué, qué barbaridad. Hicieron, y si lo ven ahorita en la, ley, en la ley de ingresos, está en las disposiciones administrativas, están tasados, ahorita se los voy a, de acuerdo, a los diferentes máximos y mínimos. O sea, vas a pagar, o sea, de 100 a 200 y vives en tal zona del centro histórico, de 200 a 300, el máximo y el mínimo. Entonces, imagínense una señora, eh, que era lo que yo en su momento expliqué, una viejita que vive ahí, que no se dedica al Airbnb, que no renta su negocio. Entonces, imagínense lo que le va a subir, nada más por el simple hecho que tiene la buena o mala suerte de vivir en el centro histórico. Entonces, Ahí es donde está también otro tema muy importante que es este, el ver el, que realmente eso es el predial no debe de afectar a lo que tú te dediques, sino que simplemente es el metro cuadrado y así es en el momento... El, el, el, el, el, el entendimiento que nos dieron total, que se me hizo irrisorio, oye, tengo mi casa, entonces si la rento y gano 40 mil pesos, ahora voy a pagar más predial por esa casa, porque tuve la fortuna de rentarle en 40 mil pesos, o sea, eso no, no es lo que está tasando el predial, o sea, discúlpenme, pero eso no, entonces ahí es donde yo coincido con todos ustedes, y coincido en que el problema es que el ayuntamiento ya sabía, y sí lo digo abiertamente, que esto iba a suceder porque, porque esto ya se sabía que iba a elevarse tanto, pero simplemente no lo de, se lo dejaron al contribuyente de a poco a poquito para que no lo sintiera tanto. ¿Por qué? Porque había unos predios que se revaluaban ahorita y otros que les tocaba la actualización en dos años y entonces casualmente es cuando ya la administración pues ya están los nuevos y entonces ya no se puede hacer nada. Entonces todo estaba maquinado de esa manera yo por eso lo voté en contra en, en su momento y es muy importante que el contribuyente lo sepa. Esto no es nuevo y esto ya se sabía con anticipación. Carlos, por favor. Sí, bueno es que el, el impuesto busca signos de riqueza y esos signos de riqueza para que los que sean más ricos pues contribuyan más al gasto público. Ese es el principio. Y un signo de riqueza es la propiedad que uno tiene, el valor de la propiedad. Otro signo de riqueza es la cantidad de dinero que le entra a uno a su, a su patrimonio. Y entonces hay impuestos como el impuesto sobre la renta o bien por el, lo que la cantidad de bienes que uno consume y ahí está el impuesto al valor agregado. En este otro caso es el valor del predio. Punto. Ah, es que usted usted lo renta y es que usted lo pone en airbnb y usted tiene un hotel y usted tiene una casa y usted tiene un comercio eso eso no cuenta en sí para el impuesto predial como dice este la nena es realmente lo único que cuenta es el metro cuadrado y el valor de el metro cuadrado más el valor de la construcción que puede ser un bien muy válido y se encuentra en la plaza de La Paz, claramente, más allá de comercial, no sea comercial y lo que hay ahí. ¿Cuánto cuesta tanto? Dijo el alcalde, es que todos los que tienen la plaquita, a esos les vamos a subir fuerte. O sea, a todos aquellos que tienen bienes, que son bienes catalogados. Eso, ese no es un criterio, ese no es un criterio para cobrar este, más del de impuesto Predial tiene que ser esencialmente el, el, el, el valor del, del bien. Porque incluso el que esté catalogado, muchas veces en lugar de ser algo bueno para el, para el bien, pues es un freno en el caso de Guanajuato. Quisieras modificar tu propiedad, hacerle cambios y todo, y no puedes tocar esos bienes, necesitas los permisos de este, antropología e historia, como bien lo conoce... El señor presidente municipal que ahora se tiene que enfrentar a conseguir los permisos para un museo del cual no tiene permisos, etcétera, etcétera. Bueno, esos pueden ser incluso decrementos en el, en el, en el valor del, del, del inmueble, pero claramente la naturaleza de este impuesto nada más tiene una y es valor, valor de la propiedad de la cual uno es propietario o poseedor en, en algunos casos. No más. Lo otro es tergiversar totalmente todo y hacerlo de una manera absolutamente inconstitucional. Carla, por favor. Sí, este, otra cosita nada más. Eh, la cuestión de cómo va a afectar también en esta eh, pues actualización que se está haciendo por fuera de la ley a las comunidades. porque Vemos también eh, el, con el, los desarrollos y la, especula, la especulación inmobiliaria, que también es un fenómeno que se da mucho en el, en el municipio de Guanajuato, vemos cómo la urbanización está creciendo hacia la zona sur, pero hacia las comunidades. Entonces, el valor catra, catastral va a cambiar también para las personas de las comunidades que obviamente no tienen los ingresos de aquellos que hacen sus quintas o sus casas de descanso en las comunidades, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en la zona de, de Cuevas, de Santa Teresa, de La Purísima, y todas estas áreas que están por fuera de la ciudad, donde hay casas súper bonitas o complejos, ya como clústeres habitacionales, que porque ya tienen una, eh, un camino, o un servicio, el valor del, del, del terreno aumenta. Entonces, ahí también podemos ver cómo, está, cómo va a afectar a, la, a las personas dueños de predios que, utilizan, que tienen otro uso de suelo, que por ejemplo es la agricultura. Al momento de tener ya un camino, cambia el valor catastral. Entonces, es algo muy, pues, ¿Sí? es frustrante y es... es es algo que se debe de considerar y que deben de reconsiderar, hacer valores de acuerdo al valor del terreno, pero también de las personas que están ocupando ese, ese sitio. No nada más de en generalizar, porque una, una, el, los caminos a veces ni siquiera son para las personas de las comunidades, son para las personas que están construyendo los complejos habitacionales nuevos. Y eso también hay que, re, hay que resaltar. ¿Alguien más? Fíjate que eh, yo, yo veo eh, este, estos incrementos tanto en el impuesto predial como en otros impuestos a nivel estatal en el propio municipio de León, etcétera veo eh, con preocupación que estemos más enfocados en incidir en el tema recaudatorio que en el tema de eh, administrar correctamente ¿No? Eh, veo, eh, hicimos un, un pequeño estudio, le decía a Guillermo, lamentablemente ustedes reman contracorriente porque nos tratamos de meter en la transparencia de Guanajuato y no encontramos nada. Ustedes están, están muy sesgados en cuanto a acceso a la información en el municipio de Guanajuato. Eh, perdón, perdón este, a, así este, lo, lo expongo, pero no encontramos, por ejemplo, la relación de contratos de medios de comunicación. Este, viene muy incompleta eh, la información que por, por ley deberían estar publicando. Y eso inhibe a la sociedad en muchos ámbitos en saber cómo se está gastando el ingreso que se recauda y por qué deberíamos estar incrementando eh, ciertos impuestos. Porque al final de cuentas tiene eh, su base constitucional el incrementar un impuesto cuando se tiene claramente definido la contraparte, que es el gasto. Uh -huh. Pero hoy eh, creo que no hemos analizado la contraparte, el gasto, la necesidad de que estemos incurriendo en gastos como son los intereses de deuda eh, por el capricho de construir una plaza llamada museo, ¿no?, este, o denominado museo en la ciudad de Guanajuato creo que eso nos duele más y al final de cuentas lo que sucede es que se toman medidas recaudatorias que conlleva a que todos contribuyan con ese tipo de decisiones tan aberrantes para, para un municipio y para una época este, ya hablamos más de un año ya hablamos nosotros decíamos que esto iba a ser una cuarentena ojalá este Pare pronto, pero ya se vienen las nuevas cepas, ya se vienen nuevos este, confinamientos, etc. La economía no está como para estar eh, haciendo frente a, a, a gastos sin sentido y, por ende, a estar engrosando el tema recaudatorio. Yo iría más en, en, en que se hiciera un análisis vasto de cómo aplicar de mejor manera el gasto, a cómo, cómo reducir. Este, este este derroche y les decía, este estudio que se realizó de medios de comunicación, lo hicimos solamente de cinco solamente de cinco entes y en 30 meses se habían gastado mil millones de pesos en medios de comunicación y publicidad mil millones de pesos solamente entre el municipio de León y cuatro dependencias de gobierno estatal y les hicimos una serie de comparativas, con eso comprabas X número de equipa, equipamiento para los comedores, que en este momento va a haber una necesidad tremenda en zonas marginadas, para personas que no tienen ingresos. ¿Sí me explico? Entonces, creo que la sensibilidad debe estar en ambas partes, porque quiero recaudar más, mejor piensa en cómo distribuir mejor tu, tu recurso. Uh -huh. Y veo en Guanajuato esa insensibilidad, en Guanajuato municipio, y en otros tantos, este, en donde creo que nos estamos yendo por ver, eh, pues total, si les distribuyo unos cuantos pesos a los ciudadanos, eh, no pasa nada. Habrá algunos que no lo sientan, pero estoy de acuerdo con Carla. Habrá otros que tendrán que vender sus tierras por no poder pagar estos impuestos. Sí, nena, por favor, si estar tan amable. Nena Castro, sí. ¿Qué tal? Nena, abre el micrófono. Abre el micrófono, nena. ¿Tienes cerrado el micrófono. Nena. Ya, ay, perdón. Este, Fíjense que efectivamente lo que está Enamorada. diciendo. ¿Me escuchan? Es que no sé si. Sí. ¿Sí? Ok, efectivamente lo que está diciendo Fernando es algo bien importante. A ver, lo más fácil es elevar impuestos. Vamos a observar en qué está gastando el alcalde. En pintar patrullas de rosa pintar patrullas de sheriff, en, en gastarse dinero en cosas superfluas, pachangas, derrochando dinero y no dando la importancia a las cosas que generan recursos. Debería de estar preocupado por traer inversiones para darle más trabajo. Fíjense, esta es una, eh, y de verdad, yo soy la menos indicada para hablar de temas de transporte, pero un día yo le dije al alcalde y se lo dije a mucha gente, se lo he dicho, a ver, si el gobierno se preocupara en dar una economía, en gastar menos, en administrar mejor el dinero y él simplemente en simplemente en buscar que vengan empresas que paguen mejor a los ciudadanos, no les preocuparía el peso que aumenta el transporte, no les preocuparía nada, precisamente porque tienen la capacidad económica de hacerlo. El problema es ese, el problema es lo que está diciendo Fernando, oye entonces ahora le vamos a, su, a aumentar el predial porque somos el municipio y sí, es cierto, somos el municipio donde se pagaba menos predial del de, de estado el, las tasas, estoy hablando de los máximos y mínimos, en el comparativo Sí se nos presentó eso entonces llega un momento que dicen a ver, como nosotros estábamos más abajo que los demás, pues entonces hay que homologarlo para que paguemos en base a todo lo de los otros municipios, mi pregunta es, Guanajuato, ¿qué servicios tenemos? Bueno, en el Cerrito de Marfil les están aumentando el predial al 400, 500% y ni calles pavimentadas tienen... Yo, el servicio, la seguridad lo pagan ellos, la luz la pagan ellos, no tienen drenaje y les aumentaron el 400% y te voy a seguir diciendo zonas así, ¿qué es lo que está pasando en el centro histórico? El alcalde no entiende que Guanajuato es Guanajuato Guanajuato no es San Miguel Allende y no entiende una cosa, la, ellos quieren hacer lo que es la gentrific gentrificación ¿qué fue lo que sucedió en San Miguel Allende? fíjense, nosotros tuvimos una reunión en la UNESCO, este, cuando yo recibí recién llegué de síndico, tuvimos una reunión y decía, la UNESCO, lo más importante que tiene Guanajuato es su gente. Dice, ¿por qué? Porque en Guanajuato tú vas a una casa y la casa ah, vive desde hace 50 años la misma familia. Vete a San Miguel Allende o a otras ciudades y ve, y ve cuánta gente nativa de San Miguel Allende vive en el centro histórico. Es una pregunta, eso se da con la gentrificación, significa elevar el, el, el impuesto predial, imagínense, elevo el impuesto predial para que, para que la gente diga, oye, vivo en una casa de un metro cuadrado de 3 millones, mejor me voy a la zona sur y voy a vivir en una casa con más comodidades de tres millones. Y, y viene el, el, el extranjero, el turista, compra esa casa a un precio exorbitante, y entonces ahí es empieza empieza a quitarse el sentido social de lo que es lo más importante en Guanajuato, que es su gente, es proteger a la gente. Entonces aquí estamos diciendo un, un, un discurso dividido. Estamos subiéndole los impuestos a la gente de Guanajuato para que, para que la misma gente de Guanajuato se vea ahorcada y tenga que emigrar emigrar en su misma ciudad, imagínense lo que está sucediendo, es gravísimo. Entonces, precisamente por eso es tan importante lo que está diciendo Fernando, lo que estamos diciendo y lo que quiero que el ciudadano entienda. El, eh, si nosotros en seguimos, eh, no interesándonos en, en cuestiones de gobierno, no nos quejemos, cuando llegan los, los, los este, presidentes o los regidores o los síndicos a subir estos impuestos, ¿por qué? Porque simplemente a nosotros no nos interesó, pero ahora que nos suben el predial, ahora sí nos interesa. Les tengo una mala noticia, esto iba a suceder desde hace dos años. Y ya lo sabían, solamente que lo maquillaron para que nadie lo conociera. Esto es lo que va a seguir sucediendo. Entonces, ahora el ciudadano ahora sí se va a preocupar por interesarse en quién va a gobernar o quién está gobernando porque simplemente están teniendo el camino más fácil. Y el camino más fácil es aumentar impuestos y se van a seguir superando. Y yo quisiera hacer un análisis que, que, que se me hace una buena, de que en qué ahorros ha tenido el gobierno. Oye, están despidiendo a gente que tiene 20 años y yo estoy muy indignada por lo que sucedió de, de la Marichuy, de la ciudadana Marichuy. 20 años, una señora de 68 años. Y ahí, ahí sí hubo ahorro en despedir a una señora de que trabaja en la administración municipal desde hace 20 años, y, y entonces yo nada más quisiera saber que hiciéramos un análisis de cuánta gente nueva, porque si tú vas a la presidencia municipal, hay puch, puras caras nuevas. ¿Por qué no se protege a esa gente que le faltan dos, tres años para jubilarse, y en cambio, qué están haciendo? Están despidiendo a la gente porque, porque ya se hizo vieja o porque realmente ya no les conviene o yo no sé cuál tenga esa anticipada, pero es un tema de humanidad, perdón, pero el ahorro no es violar los derechos humanos de las personas y eso es una cosa que ahorita me tiene súper enojada que está sucediendo porque la manera de economizar no es lastimando a la gente, mejor ya no contraten gente nueva Dejen a la que está y, y simplemente espérense que esa gente se jubile. No puede ser posible lo que está sucediendo. Gracias, nena. Adelante, Carla. Sí, gracias. Bueno, con respecto a lo que hablaba la nena, ya voy a, para cerrar mi comentario anterior que se me fue al internet, este, bueno, hablaba de la especulación inmobiliaria y de la inequidad que existe, de cómo van a subir también los impuestos en las comunidades a causa de las nuevas, eh, complejos habitacionales que se están desarrollando y también por causa del cambio de usos de suelos. Recordemos que ahorita está, creo que es hasta el 23 de enero, una encuesta del implant, manipulada, incompleta y sin toda la información, en la cual se está llevando a cabo el cambio de zona de conservación a zona habitacional H3. Entonces, es muy importante que la gente eh, lleve a cabo esta señal y que la, a la gente opine, que la gente diga que está informada de lo que puede suceder. No es nada más quitar una zona de conservación y poner eh, más casitas para otros. Es justo lo que decía la nena. Es, es, es la respuesta a estas lógicas de expulsión del territorio, de donde los, los habitantes del centro histórico tienen que salir hacia otros lugares, tienen que emigrar porque no pueden pagar un impuesto un impuesto predial, que está sobrevalorado y que está además no acotado a la ley, que está violentando los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad. Entonces, en ese sentido, sí es una invitación a que la gente se active, a que, a que haga caso de estos sea, que cuestione al implantan también que no nada más digan, ah, sí, se quita la zona de conservación y se ponen las casitas. ¿Qué va a haber de la dotación de servicios? ¿Qué va a haber de la generación de residuos? ¿Cómo va a afectar eh, la situación del agua, el abastecimiento de agua, son muchas cosas y es un círculo vicioso que no, que no termina en la ciudad. Es un círculo vicioso que no termina en el municipio porque mientras las personas que están dentro de la inmobiliaria o de la industria de la construcción sigan siendo los mismos, que representan la Cámara de, del Comercio y en, eh, ante los diputados locales o de los diputados estatales y después ellos mismos hagan votaciones a favor del presidente municipal pues bueno nunca se va a acabar es un, es una, es un enramado, un círculo vicioso de, de favores, de pago de favores unos a otros y entonces pues hay que estar muy atentos como ciudadanos ante todas estas situaciones. Gracias. Bueno, este hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Eh, aquí estoy bien. poniendo en la pantalla la forma de defensa que le sugerimos a, a todos los, nuestros seguidores pedir el avalúo que modificó el valor del terreno si no lo dan no importa la presidencia municipal deberá mostrar al juez eh, ese ese avalúo acudir al tribunal de justicia administrativa el área de defensoría de oficio o dirigirse con el licenciado Jorge Alejandro Esquivel Palomares coordinador de la unidad de defensoría de oficio y, y en el teléfono 472-690-9800, exención 1601, en el Parque Bicentenario de la Guanajuato. Horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Y hasta aquí sí, sí, sí. Bueno, dejamos esta Muy sesión bien, bien. de hoy y nos vemos la próxima semana porque ya llevamos una hora y les bien. agradezco a todos su atención bien. y... Bien. A esta, a esta transmisión de esta sesión del observatorio. Bueno, que tengan un feliz año a todos. Gracias a todos los que acudieron, eh, compañeros y, y todos los que nos siguieron. Muchas gracias. Buenas tardes.